Estoy arriba del lomo vetado con la guerrera usada y esta bicicleta desde la última vez que la vieron ha pasado por una serie de upgrades no menores que hacen de esta bicicleta una bicicleta que va a andar de una manera totalmente distinta. Llegar a esto no fue fácil así que voy a hacer un repaso muy rápido de todo lo que hubo que hacer para echar a andar esta bicicleta como la ven ahora. Hoy día a la guerrera usada se le viene muy duro. Va a tener una nueva rueda usada. Un nuevo shock usado. Una nueva horquilla usada. Recuperará al fin su transmisión le Recuperará también su plato y le pondremos una nueva biela de AliExpress. Cámaras para todo. <risa> todo. ¡No! ¡Ja, <risa> Oh, me falta la araña Para la horquilla Esta horquilla no es lo más llena del mundo Pero la conseguí a un precio Está impecable Oh, te voy a sacar el... Ah, te sale así Oh, todas las horquillas deberían ser así Hermoso Lo hermoso que tiene esta horquilla es que tiene U-turn ¿Qué es U-turn? Significa que la horquilla se va comprimiendo Mientras yo lo doy vuelta a esta perilla Y ahora creo que tenemos 110 o 120. Después nos vamos a preocupar de esto. Por ahora... ¡Oh! Uh, esto, se empieza a poner sexy. Este shock No tiene lo que tiene este shock. Que son los bujes... Eh compatibles con esta bicicleta, así que ¿por qué estamos cambiando este shock? Es una muy buena pregunta. He estado dando fondo todos los días, muchas veces al día. Así que me puse a buscar un resorte para mantener este shock. Pero no encontré ni un resorte compatible con. Mr. Exfusion eh, Busqué, créanme, realmente lo intenté No lo logré, así que ahora estamos Con este otro shock. Que de hecho lo que más me interesaba era el resorte Pero resulta que el shock está en buen estado Así que lo vamos a cambiar completo y este resorte Es de 750 libras Es casi el doble mm, Quizás la bicicleta va a andar un poco más Áspera, pero no va a Fondear tanto Waco. <risa> Eso Ahí tenemos los cuatro que necesitamos Hay que sacar estos oh. Ah, no esto es una reparación Homemade Le pusieron Oh, Dios mío Probablemente no tenían bujes Y le pusieron le pusieron un tipo de laina de goma y está hecho bolsa el pobre Este choc quizás puede estar en buen estado funcional pero los bujes están más pegados que... Ahí va, ahí fue, cáchate. Esto está más seco que... Esto es el riesgo de comprar usado parte... 25.000 Oh Dios ¿Hasta acá no me llegamos? Por... Sospechosamente encontré todo lo que tenía que... Que comprar Estos son No me acuerdo el nombre, lo noté Son casquillos Los casquillos van aquí Tenemos que encontrar la manera Uy, oh, no entra Uy, oh, yo sabía que algo tenía que salir mal Final, Finalmente está todo mal Esto no entra acá Y en los bujes Esto tampoco Necesito otra solución es otro día y me acabo de agarrar con esta bicicleta que es una guerrera y no va a ceder sin dar pelea. Para que nos recuerdan cómo metimos ese motor allá adentro. Probablemente saben lo que sigue. Oh, no se mueve por ningún lado. Oh, oh shit. Este sale para atrás, este debería salir para atrás también Vamos, que tú puedes no. Oh, soltado así Todo lo que pasamos por meter este motor Y ahora lo estamos sacando Este piñón, para lo que vale Se ha portado decente Tiene algunos arañazos de la cadena, pero Se ve hermoso este es el left side y esta debería ser la que entra por acá. Que es nuestro hilo hecho bolsa. Le va a echar un poco de grasa. No quiero romper este hilo. Esto puede tomar un tiempo. ¿Entró? Entró. No te aprietes mucho. No, no quedó tan mal el hilo de. de esta cosa. Los motores integrados son. Son una solución mucho más inteligente desde mi punto de vista, porque al final del día son dos rodamientos y las bielas. Tener un motor macizo como este es una cantidad de peso brutal para meter dos rodamientos y un eje que también es macizo. En vez de hacer que las bielas vengan con su propio eje y que simplemente pasen por el rodamiento. Mucho bla bla. Ojalá que estaba entre. Mm, listo. Se ve bien, se ve bien. Este debería entrar ultra fácil. Ahí está. Y la guerrera va a tener eje integrado ahora. Bien, listo. No, que tú puedes. Perfecto. Acá quizás me toque poner unos espaciadores porque... No, entró perfecto y agarró todo el eje. En este tipo de diseño de, de eje integrado Lo mejor es que la estrella quede lo más afuera posible Porque si no estas bielas se pueden caer Literalmente No sé si venía con algún sistema de apriete Lo dudo porque nunca lo vi Simplemente le vamos a dar torque a estos Uno un poco El otro un poco Nunca hacia allá porque si no mi mano va a morir si no quieres que tu mano quede descuartizada como la mía hace un rato, aunque no fue con la corona, nunca hagas fuerza hacia una corona puntúa. Suficiente para mí. Vamos, okay, tú puedes... ¡Miren esa maravilla por favor! Esto si tú lo enroscas en el sentido de la viola, Desaparecen todos los cables Si es que no está uno muy doblado Listo Como algunos quizás ya se pudieron dar cuenta Esta arquilla es eje de 20 26 vieja escuela Y William Seymour, uno de mis patrones Amablemente me ofreció esta rueda que tiene eje de 20 Está en buen estado, pero todos sabemos que este neumático Es bastante penoso Voy a cambiar disco por el de 180 y voy a cambiar el neumático, que este era mmm, decente Para dejar los neumáticos originales de la guerrera El Ninja Virre es de la vieja escuela pero no tiene ni un poco de agarre Como que lo diseñaron para que desagarre El rim tape, está oh, hecho bolsa Oh, esta estas bicicletas son puras sorpresas Ya que no tengo ni un tape decente, vamos a aplicar la vieja técnica de la camarita mm. a Muy simple, muy fácil Fuera con el disco Quiero una T25 y un Allen de 4 para mi taladro. tuvo látex alguna vez De aquí podríamos haber sacado el rim strip Lo agarré con el caimán Porque esta llave es muy puntúa Y cada vez que la y te hace bolsa la mano Esta va el disco a la izquierda El número girando hacia adelante oh, estoy malo para montar esta va Oh, me está agarrando por el huevo Ahí está Muy bien esta sería la nueva rueda de la carrera Y esta hay que armar el piñón Algo de limpieza Y un hermoso piñón chino Estrella pequeña Ahí Lo hermoso de solo instalar un piñón y no tener que sacar Es que el piñón mismo Se usa como chicharra para Apretar el sistema Muy bien no, que puedes... esto ni siquiera lo he probado, debería calzar antes todo calzaba con RG20 y nada, ahí está en mis tiempos si era RG20 entraba ahora está el boost, el 15mm, el no tan boost el Notan 15mm, se ve horrible con el patín de frenado en la llanta delantera pero eh, salvo de lo que en este minuto no me voy a preocupar ya, a estas alturas me empiezo a emocionar Voy a poner el caliper delantero que eso lo hemos visto varias veces Voy a ajustar las manillas que también lo hemos visto varias veces Voy a instalar una cadena que no tiene mucha ciencia y regular los cambios Planeo ir a buscar el shock con sus bujes porque esto ha dado un problema brutal Así que espero solucionarlo hoy día Además me falta la araña Pero está justo ahí ya la compré y ya la tenía vista. Acaba de llegar el momento que tanto estuve esperando. Tenemos al fin puestos los. para bien o para mal, tenemos los bujes puestos, así que los vamos a instalar. No, me gusta nada. Acá adelante entramos parece. ¡Oh! Persuasión. Está apretado y ya no hace nada algo le pasó a estos bujes entran en el marco muy apretados pero el, el pasador no no entra por ningún lado claro que si entra no lo voy a poder sacar nunca más esta va a salir pésimo Qué tan malo no entra más que eso mi paciencia llegó a un punto límite Mierda. Esto cuesta hasta el No sé qué hicieron acá. El casquillo que sea que hayan metido está... ya está hecho bolsa. El... Fue metido demasiada presión. Esto no. No. Esta bicicleta no ha salido fácil nunca. Tengo el problema de que sé que esto no va a deslizar en esto Y este buje va a valer callampa Esto se suponía que iba a ser más simple, weón Una pega de taller que salió pésimo. Espero que no salga flotando por el otro lado, la weá Ah, oh, qué horror, lo mismo al otro lado No tengo prensa, estoy... estoy. Estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, nomás estoy. Debería entrar. Cacha este, este buj. Mira esto. Oh, yo no sé qué hicieron, Definitivamente esto lo golpearon un montón. Y después yo le caí encima, así que <ríe> no tengo mucho que decir. Ah, oh, qué onda. Ahí está. Bueno, pasó el primero recién. No, esto, esto es pésimo. Esto no se sé, debería estar haciendo la bicicleta, pero... Pedí estos bujes con casquillo, hicimos una adaptación, salió pésima. Y ahora la pobre bicicleta está pagando las consecuencias. Hoy día va a ser recordado como el día que la guarra lo dio todo. Pasó, Pac-Man de vuelta. Por favor, no hay más problemas y a ver cómo funciona. Tornillito, tornillito. Esta bicicleta no se ha cansado de dar problemas y ahora está botando aceite de la horquilla que está en perfecto estado. ¿Cómo se es sanito. Tenemos hilo. No sé si es sano, Yo creo que acá falta un yo creo Si a ti te pasó, a alguien más le tiene que haber pasado. Así que acá estamos con este paler. Este paler. Esto 2010 más o menos el año de la horquilla creo Ya, por lo que estuve averiguando eh, Esa última bolilla que se ve ahí eh, Le dicen un crash washer Que es como que sella una vez Y no funciona nunca más Así que lo que hice fue poner el perno de nuevo Darle un poco más de torque Que no es recomendable para nada Pero traté de no pasarme Y ahora tendríamos que ver si es que sigue Botando líquido o no si han visto este canal ustedes saben cómo sigue comprar usado en mi opinión vale la pena pero no es fácil y, y no ha sido fácil mi horquilla que estaba aparentemente impecable necesita una mantención inmediata estaba votando por los retenes de la barra izquierda y estaba votando aceite por la regulación de rebote en la botella derecha no todo ha sido malo estos pedales ya han pasado por la metrópolis, por la talon y por otra bicicleta pasaron y ahora están en esta bicicleta no tienen juego aún, se han portado bien es un poco pronto para sacar conclusiones pero me he encariñado con ellos un poco más de lo que pensé que me podía encariñar con un pedal chino las bielas también son chinas, no me pregunten si eso no venía o, o se me perdió rápidamente pero es un eje integrado con cubetas atornilladas que no se notan por el polvo ahí. eje hueco Cuatro puntas. La transmisión es la A7, el Tuo. Es una transmisión china que vale muy poco dinero para el tremendo rango que tiene, pero no tiene embrague. Vamos a ver cómo mantiene la cadena hoy día. Pero no le tengo toda la fe del mundo, sobre todo porque esta postiza aparentemente está chueca. ¿Por qué sé que está chueca? Porque todos los cambios pequeños y los grandes funcionan filetes, pero los del medio están un poco eh, saltones. Así que eso se lo atribuye a la postiza, no a la pata. Esta pata ha funcionado bien y casi olvido comentarles sobre el shock o lo difícil que fue instalar este choc me di un montón de vueltas tratando de buscar un resorte para el original no lo encontré, este resorte es de... no se ve pero son 750 libras es casi el doble de lo que tenía, esta bicicleta ahora está mucho más difícil de fondear y probablemente no tiene el sac correcto para mí dicho esto, la bicicleta adoptó un andar mucho más agresivo así que ahora mismo vamos a ver de lo que está hecha sin más ¡Vámonos! Oh, Está muy duro el cuadro pero amortigua todo el zapateo wow, wow, oh qué fue eso, cadena, yo lo sabía tenía pensado antes de salir hacer una especie de guía cadena para esta transmisión porque como la pata no tiene embrague y la cola de esta bicicleta sube y baja como una doble, zapatea un montón La guerrera. Ay, oh, se pasó lo ágil que es. Creo que se me cayó la cadena de... No. Ahí está. Oh, ¡Oh! Se mueve muy rápido. pinta todavía. La horquilla botando aceite y todo trabaja brutal. Me gustaría hacerle una toma, pero no tengo el, la montura de la cámara. Se me quedó en la casa. Los neumáticos no son lo mejor del mundo, pero se agarran a pesar de que está más suelto que suelto y zapateado este bike park estoy tirando los caballitos con más cuidado porque como me queda chica es demasiado ágil se me escapa debajo del cuerpo pesada la horquilla adelante la tira ahí y se empunta un poco igual hay que acostumbrarse esta bicicleta creo que atrás recorre 120 y va directo la bomba al piso como está dura voy a ir bombeando un montón cacha ¡Woo! oh no ¡Uh! es pesada la horquilla De ir de punta a la bicicleta. Uh, está masajeado de lo que pensaba. Oh, está horrible esta Oh, oh. <ríe> Está súper zapateado. Ya, esta es la situación. La horquilla ya no tiene el tacto que tenía antes. Eso significa que probablemente oh, se secó, ya no le queda nada. Necesito una muy buena mantención, no quiero rayar las barras, así que esta es la última bajada firme que vamos a hacer. Y luego de eso nos vamos a ir tranquilamente para la casa. Ya que esta arquilla, si bien se veía en muy buen estado, estaba tremendamente mala por dentro. En fin, estoy arriba de Mordor. Me preguntaron un montón qué cámara era la que flotaba, o si era un drone o qué cosa. Es una cámara 360 que me compré hace mucho tiempo y no le había dado el uso que le debería haber dado. La voy a dejar por ahí nomás para no pegarla nada. Ahí está en video. ahora está grabando. Y desde ahí sale esa toma extraña que me veo como flotando siendo perseguido por una esfera de imágenes que yo decido si la apunto hacia acá, si la apunto hacia atrás, si la apunto para donde yo quiera. Así que vamos a fijar esto un poco mejor. Y nos vamos Mordor antes de destruir la horquilla, qué pena, Juan. Bueno. Ya, esta bici se da de punta. Vamos a tratar de contrarrestar. Me fui al hoyo, terrible Oh, la horquilla ya no se siente tan bien En el manillar Como lo hacía antes ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Buuu! Uh. ¡Perro! ¡Oh, se me sale la cadena! ¿Qué onda, botón? ¿Los tenía todos ellos dominados? Sí. ¡Qué increíble! Mejor no, ante la duda no hay que matar al perro La guerrera usada recibió un maltrato brutal Se nota en la horquilla Que está hecha un desastre, esto es el riesgo de comprar usado No la vi venir y va a necesitar una mantención urgente La rueda de William Seymour funcionó perfecto William muchas gracias por apoyarme con esto Después de todo el problema que pasamos por poner este shock acá Oh, ahora mismo puedo decir que no tiene holgura, no tiene juego y está funcionando perfecto. La verdad es que no me esperaba una pega tan mala. Me vi superado por la falta de herramientas, pero la verdad pensé que en una tienda te iban a entregar un trabajo un poco mejor que el... que el... Que el desastre en verdad que habían hecho acá. No, no, estaban todos los bujes picoteados, era, era un desastre, pero... me olvido el tema, está funcionando, el shock funciona súper bien. El resorte es súper duro, y eso que lo tengo full suelto casi... Como pueden ver, son 750 libras. Esos son 300 libras más que el choco original. Así que sí, yo calculo que tengo un 10% de sac y la bicicleta queda muy dura, pero queda muy juguetona para bunny hop, bombear, etc. Las bielas se cortaron muy bien, a pesar de ser huecas. No dieron ni un problema, se sintieron firmes, así que estoy, estoy hasta ahora vamos, vamos muy bien con el test de estas bielas. A la transmisión se le salió la cadena un par de veces y lo atribuyo a la falta de embrague esta pata de cambio Pero por 70 dólares tenía una pata de cambio, un shifter, una cadena, un piñón El plato que estamos ocupando y si podemos encontrar alguna solución a inventar un embrague casero o algún tipo de guía cadena Esta transmisión, créanme, para el precio es eh, respetable el manillar le puse uno con un poco más de altura, la verdad casi ni se nota, pero sí, tiene un poco más de altura. Si hubiese querido más altura, podría haber movido ese espaciador. <risa> Bastante inteligente, Germán. Y los pedales no los tenemos porque <risa> estos ya son los pedales de cualquier bicicleta, los estoy ocupando en todas. Ahora mismo están montados en una trip que llegó hace poquito y hasta la vieron en Instagram, en Patreon. Creo que no lo habían visto en YouTube todavía. Estos pedales han estado en la Metrópolis, que es una rigia muy dura, estuvieron en, en el tablón Endurero, también les dimos duro y ahora están en la TRIP, pero también pasaron por la guerra Usada. Si bien esta es una bicicleta que hemos comprado casi todas las piezas usadas para intentar meternos en el mundo del Enduro y ha funcionado muy bien, acá tenemos un presupuesto parecido al de la Marlin 5 de la Barata Negra, y esta bicicleta ha respondido un montón, a pesar de todos los problemas que ha dado, prefiero esto, a una bicicleta nueva, rígida, con componentes de gama paseo. Las cosas que sí le hemos comprado, como la transmisión, las bielas, los, pedal los pedales que los estoy probando en todas las bicicletas, <risa> eso si quieren los pueden encontrar en la descripción del video, van a estar ahí por guerrera usada o barata negra o algo por el estilo. Y si bien esta bicicleta no cumplió todo lo que esperábamos esta salida, vamos a hacer la mantención a la horquilla, vamos a intentar hacer un buen guía cadena. ¿Había algo más que teníamos que hacer? ¿Qué más teníamos que hacer? Y lo que sea que tengamos que hacer, lo vamos a hacer o se lo vamos a inventar. Así que si te gustó este video de la guerrera usada, dándolo todo con nuevos componentes usados y botando aceite como loca, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría tener una referencia a lo que implica comprar una bicicleta usada, todos los dolores de cabeza que te puede dar, pero también todas las satisfacciones, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.